Y seguimos en el programa y ahora quiero compartir con ustedes la experiencia que nos va a transmitir José Ruiz Díaz. José es referente nacional de la rama de liberados y liberadas y familiares de detenidos y detenidas del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, UTEP, y secretario de formación política y gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Todo esto que leí lo podemos traducir diciendo que José es un expresidiario, tiene esa dura experiencia y que quiso cambiar esa realidad, no solo para él, sino para todos aquellos que son liberados y les cuesta tanto conseguir trabajo con ese antecedente y a su vez quizás con pocas calificaciones para muchos trabajos porque no han trabajado antes, porque no han tenido acceso a una, edu una educación suficiente, una educación formal suficiente. Bueno, José Ruiz Díaz está en comunicación con nosotros y mejor a que hable yo es que él nos cuente su experiencia. ¿Qué tal José? Un gusto saludarte, felicitaciones por lo que hacen. Mi nombre es Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Buenas tardes Laura, buenas tardes a los oyentes, antes de nada gracias por la oportunidad de poder expresarnos y contar nuestro laburo que viene en silencio hace unos años, ya cerca de una década que venimos laburando la problemática, como vos lo contaste, yo atravesé 10 años de mi vida a la cárcel, tengo 39 años, hace 8 años que estoy en libertad y desde que recuperé mi libertad lo que pudo que pudo transformar mi vida, que ayudó a, hacer, a transformar esto, fue la economía popular, las cooperativas, y desde ahí es que nosotros tratamos de demostrar cómo lo hacemos para que algún día deje de ser una pincelada a nuestra sociedad y la política lo tome como algo, como política pública y que lo podamos ejecutar y tengamos otra alternativa a la seguridad, que no sea solo la, la, la, la bala, el encierro, más cárceles... Porque hoy esa, esa es la realidad del, del expresidiario, ¿verdad? Es volver a delinquir ante la falta de oportunidades. mira yo te voy, a decir, te voy a tratar de como, contarte cómo comenzamos esto nosotros dentro de la unidad de penitenciaria, dentro de la cárcel. sí Primero que no es casualidad que todos los referentes y coordinadores de espacios productivos que hoy se llevan adelante, yo hablo desde el MTE, pero hay otros movimientos que también, sí. FUNCAT, eh, el Movimiento de Vita, otras organizaciones que organizan liberados también. Ajá. Y todos los coordinadores de los diferentes espacios nos conocemos, desde la cárcel ya. Sí. Eh, pas, nos pasaba algo, todos los años nos encontrábamos los mismos pibes, de los 18 años en adelante, en nuestra mayoría de edad, nos fuimos encontrando en diferentes cárceles y, y yo, bueno, yo soy residente, y era como, era como indirectamente nos preparamos para esperar a otros amigos de la infancia, para, preparar, para esperar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, entonces de adentro nos pusimos a pensar, che, esto es estructural, esto no se va a resolver más, hay una parte de la sociedad que está pensada para vivir acá en el encierro, y que no hay una política pública pensada para resolver este problema, las estadísticas que tiene el Estado te lo, te lo demuestran. Sí, sí, en lo, en los la incidencia es sí. este, enorme. Ejemplo mínimo, que yo te traigo un ejemplo cortito para que se entienda cómo se pensó en la seguridad de nuestro país en los últimos 20, 30 años y los resultados, que obviamente están a la vista que no, que no son buenos los resultados que tenemos. Sí. En el año 96 la provincia de Buenos Aires tenía solo 11 cárceles. 11 cárceles con una población carcelaria de 25.000 personas. En el año 2002 había 35 unidades penitenciarias. Con claro. la privatización Tres era, veces. era hacer cárceles. La privatización de los 90 terminó en el 2002 con 35 unidades penitenciarias. Eh, y una población carcelaria de un 45.000 personas adentro. Claro. En la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Y, pero, hoy? Eh, y hoy... En la, en la provincia hay 63 unidades penitenciarias y este año se van a inaugurar 12. Uh -huh. Y una población carcelaria a nivel país de casi 115 mil personas, de la cual 60.000 están en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, claro. aumentó el 300% de la población carcelaria. Se hacen muchísimo más cárceles, pero la seguridad no se combate. Decime, ¿y qué pasa con el patronato de liberados? El patronato de liberado es una institución que, que no puede resolver la demanda de, de, de, que tiene un liberado cuando está en libertad. Falta, le falta más estructura, le faltará presupuesto, le falta ganas de que la estructura política resigne presupuesto para ejecutar una política pública. Hoy el patronato de liberado tiene una pequeña pincelada a un liberado. Tal en, entre 1.200 y 1.300 liberados en la provincia salen por mes. Sí. Si decimos que de esos 10, 6 vuelven a la cárcel y es malísimo entonces el, el, el, el laburo del patronato. Claro, Pero claro. yo no culpo a la gestión ahora, ¿eh? no es que yo te digo, che, esta gestión es malísimo. Estructuralmente nunca funcionó esa institución. Uh -huh. ¿sí? yo, yo dos veces me fui a libertad y dos veces fui al patronato a pedir ayuda. Y no la encontré, la encontré uh -huh. en la economía popular, la, eh, eh, la solución real a la residencia, al delito, y a algo más profundo que nosotros vemos es transformar un sujeto. Claro. Es transformar y... un sujeto que nunca tuvo oportunidades. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de generar esas oportunidades. Hoy esa pulmón dentro de nuestro movimiento, de nuestra organización, y nosotros, nuestra disputa es que un día sea una política pública, que copien lo que nosotros hacemos, que abracen a los liberados de esta forma, como lo llevamos adelante nosotros, con un ABC, que ahora te lo voy a contar, cómo lo entendemos para que no haya reincidencia. Y hasta ahora el patronato solo da, da, da pequeñas pinceladas, pero porque no le alcanza ni el personal que tiene, ni la estructura, ni el presupuesto. Entonces es algo que, que, que, que si bien hay buenas voluntades, no va a alcanzar. 1.300 personas por mes, promedia la provincia de Buenos Aires que sale en libertad. ¿Y, y de ustedes esa... ¿cuánta, cuánta gente eh, tienen ustedes dentro del, del movimiento? Nosotros dentro del movimiento a nivel país llevamos adelante 63 unidades productivas. Sí. En diferente, eh, podemos decir, en diferentes escalas. Hay algunas que están ya siendo contratadas por el Estado, que ya llevan una experiencia de años, y otro grupo de compañeros que se acercaron a organizarse y están en un proceso de cooperativa, de grupo asociativo. Bueno, y para eso nosotros brindamos nuestra experiencia para, para que eso termine funcionando. Uh -huh. Nosotros entendemos que hay, hay un ABC para que las la compañeras o el compañero no vuelva al delito. ¿Qué cuál es? La primera el, la primer parte fundamental es poder formar, uh -huh. es poder dar formación. No solo en, en un oficio. Of ah, te iba a preguntar, ¿en un oficio? No, no, en diferentes oficios, pero no solo en un oficio. Lo que también hay que formar a los compañeros es qué parte de la economía van a pertenecer. Porque hay algo que no queremos decir, o que la gente, por ahí, algo que no que nos cuesta hablar, pero pleno empleo no va a haber más. Y, y a eso sumarle que si vos vas a llevar un currículo, y tenés antecedentes penales, o claro. tu dirección de vivienda dice la manzana trans de un barrio popular, nadie te va a llamar. Y que tengas el secundario completo también hoy es un gran logro individual. Así que, y, y, y nuestro, la mayoría de nuestros compañeros no tienen el secundario terminado ni la primaria. Entonces, uh -huh. al acceso a la formalidad del, del empleo, nosotros no vamos a llegar nunca. Para eso necesitamos darle una formación a nuestros compañeros y compañeras, antes que recuperen su libertad. Eso tiene que ser adentro del establecimiento penitenciario. Por eso necesitamos que esto sea una política pública, que lo abrace la política, y que vea cómo lo va a resolver estructuralmente de acá 5, 10, 15 años. No va a haber respuesta mágica de un día para el otro. Pero sí que hay que empezar un proceso de cómo abordar el sujeto humanamente. Entonces, la formación en economía popular y en un oficio es fundamental que eso pase adentro de la unidad de penitenciaria antes que recupere su libertad. Para eso, el Ministerio de Justicia tiene estadística, tiene un informe de quién recupera su libertad, qué día o en cuándo estaría en condiciones de acceder a un beneficio. Nosotros tenemos que laburar articuladamente o que la política lo tome como propia y que haga un laburo así, formando en oficio y en economía popular. Claro. Ese sería el primer paso. Y a esa formación le, sumaría, le sumaríamos género nosotros. Sería como las tres, las tres patas de formación fundamental antes de recuperar la libertad. Uh -huh. La Bien. segunda parte sería que se incorporen al polo productivo, nosotros, para nosotros son polos productivos los lugares a donde abrazan a los liberados. Sí. Que se incorporen al polo productivo de su territorio. Por eso entendemos que tiene que ser una política pública y que cada municipio tiene que tener destinado un espacio de trabajo para el, para el sujeto liberado, liberado, que nunca tuvo política. Uh -huh. Entonces, si un municipio te crea un espacio, o quien sea, una iglesia, una institución, crea un lugar de laburo, acorde, ¿no?, para poder llevar adelante unidades productivas, sea gastronómica, textil herrería, carpintería, de reciclado, reciclado electrónico, marroquinería, en fin, eh, cualquier tipo de unidad productiva, pero que esté un espacio destinado a eso en condiciones sería la segunda parte, la incorporación al polo productivo. Pero a, esa, a ese polo productivo no solo le agregamos nuestra impronta. Primero, que los polos productivos están conducidos por gente que realmente viene del encierro y que entiende la problemática, ningún, ni bien atraviesa una compañera o un compañero del portón del galpón de nuestro polo, nosotros ya entendemos lo que está necesitando. ¿eh? No hace falta que le preguntemos muchas cosas después en el transcurso de los días vamos a viendo cómo abordamos todos los problemas que debe tener, habitacional, de violencia, de adicciones, capaz que no te han salido sin documento de la cárcel. Bueno, todo eso nosotros lo abordamos desde un equipo de abordaje interdisciplinario o equipo, un equipo de abordaje, le decimos. Y lo vamos resolviendo. Va, y vamos resolviendo. Lleva, ahí van trabajadores sociales, psicólogos sociales, un psicólogo, coordinador, una coordinadora. Entonces con ese, con ese equipo vos abordás otra parte del sujeto, si bien lo estructural, que es lo que el ordenador de la vida, es el laburo, la violencia que hay en nuestra cabeza, lo que hemos vivido en el encierro, lo que, la tortura que nos ha sacado el sistema penitenciario, necesitamos un trabajo de profesionales para curar eso. Claro. José, y, y habiendo cumplido ya ocho años de experiencia, como vos me decís, eh, ¿cuáles son los resultados? Es decir, la gente se logra insertar dentro de la economía popular, ¿puede hacer de esto su, su forma de vida? ¿Abandona el delito, la violencia? Nosotros, mirá, la, la, la, te conté la segunda parte, te cuento la, la última parte y vuelvo ahí a, la, a tu pregunta. Y la tercera parte es fundamental para que las dos partes primeras funcionen. Y es un Estado presente, Claro. Contratando el servicio o el producto que hace esa cooperativa. Uh -huh. Si el Estado no tiene la voluntad de contratar el servicio o producto que produce esa cooperativa, y es medio que la vuelta nunca, nunca termina ese círculo. Sí. A donde nosotros logramos que esas tres cosas se eh, complementen y laburen juntos, sí. hemos tenido cero residencia. Uh -huh. Ninguno de nuestros compañeros que han atravesado las tres etapas de formación, la de incorporación a nuestro polo, que es formación, Incorporación al polo productivo y, el, y un Estado presente comprando el servicio que puede ofrecer esa unidad productiva, no hay cárcel para nadie, nadie va a la cárcel. Y llevar adelante un polo productivo es mucho, mucho, mucho, más barato para el Estado que, que construir mantener. las 12 cárceles que están construyendo. Claro, ahora. claro, Entonces, claro, y más beneficioso para la sociedad. Eh, cuando vos hablas de polos productivos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de, de trabajos? Bueno, ahí yo te describí un poco, no sé, herrería, carpintería, reciclado, reciclado, uh -huh. dar dignidad a esos tipos de trabajo de la economía popular que hoy que la informalidad, que lo que todos nuestros, nuestros compañeros trabajan, lo que no tienen son derechos de laburo. Entonces, sí. a eso le sumamos nosotros la estima de tener cargar que no tener antecedentes penales antecedentes penales, que no pueden manejar un Uber que no puede entrar ni siquiera ser peón de albañil en un barrio cerrado porque te piden antecedentes. Y cada vez es, la brecha de trabajo es, es menor para nosotros. En mm. la economía popular hay una respuesta real a la reincidencia. Nosotros empíricamente lo tenemos acá comprobado. No es que che, leemos el libro en la página 24 y te va a explicar. No. Estos ocho años de experiencia hizo que nosotros entendamos cuál es el proceso para que ningún compañero vuelva a la cárcel y cómo combatir la reincidencia. Y, y bueno, lógicamente, cómo combatir la inseguridad. Esto Nosotros, que describís es tanto para hombres como para mujeres. Como tanto para hombres como para mujeres. Nosotros tenemos compañera al frente de cooperativas, de unidades productivas. Paulina, Cinema Lejos, lleva adelante 30 compañeras recicladoras en 3 de febrero. Nora Calandra, nuestra referente nacional, que coordina todo lo que sea resto domiciliario de nuestras compañeras, que también es una problemática invisibilizada, que nadie la está pudiendo dar respuesta a ese problema. Mínimamente, te digo, la escolarización de, lo, de los hijos y hijas de compañeras que están con arresto domiciliario promedian tres años para abajo. Si te dirá que están en cuarto grado, están en primero o en segundo. Claro. Porque esa, cuando vos dejás una persona con arresto domiciliario, sus hijos tam también quedan detenidos indirectamente. Sí. Y No tienen cómo acceder a la educación. Entonces, a la larga, termina siendo cíclico eso. Porque y directamente vos estás preparando para que esos pibes ya tampoco le estás preparando un futuro ven como claro. su madre en la cárcel y, y cosas tristes que nos han pasado ser compañeras con arresto domiciliario que nos han pedido por favor volver a la cárcel porque en la cárcel hay pañales y le podían dar un plato de comida a sus hijos cuando nosotros escuchamos esa realidad cruda Decir, bueno, nosotros acá necesitamos que el Estado esté presente y que escuche esto, que no lo vea solo como una estadística, como se anotan tantas mujeres con arresto ahí en la provincia, todo es, todo es número estadístico, pero real, una política real no se está ejecutando, esa es nuestra lucha hoy. ¿Quién sería ¿Ves? el funcionario que debería estar a cargo de todo esto en acción social? No, esto tendría que estar a cargo del Ministerio de Justicia, del Ministerio Ajá, de Seguridad. De, del Ministro Soria y del Ministro Fernández. Y tiene que estar a cargo... Esto es una esto esto es un problema de seguridad y es un problema de distanía en el Ministerio de Justicia. Nosotros no queremos ir a discutir esto de desarrollo social. Eso sería patear la pelota a discutir del desarrollo social. Nosotros tenemos que discutir en, en el Ministerio donde realmente se, se piensa una política post a donde hay destinado un presupuesto, donde, hay, donde está destinado un, una plata para cada interno alojado en las unidades penitenciarias provinciales y federales. Bueno, ¿qué... Todo eso hay que desarmar. ¿Qué pasa con todo eso? O sea, si en las cárceles de la provincia, si una mamá no lleva arroz o no lleva harina para que los pibas puedan comer torta frita o hacerse un guiso sin carne, no hay comida. Bueno, eso es, algo está fallando, porque hay un presupuesto para que en la cárcel haya comida y condiciones mínimas dignas de vida. Bueno, ¿cómo se revé todo eso? Hay que rever toda una estructura que viene funcionando hace mal, hace muchos años que funciona mal y que todavía no se le está pensando una vuelta a eso. Y yo creo que lo que hace que menos se piense una, eh, una alternativa a eso es que el sujeto que se aborda es el pobre, el sujeto que nunca tuvo política, que fue descartado, que fue excluido, es el último que se piensa una política. Y así las consecuencias se pagan con los años. De no haber tenido una política para lo liberado real hace 30 años, la estamos pagando ahora. Ahora es como... Eh, es con cultural, oye, es cultural del delito. Es, es, sí, sí, es, sí. Es cultural y es hereditario, porque si, si al primero de una familia en la línea de la herencia no se lo pudo ayudar, esto se traslada. Y vos Baja pensás que tus hijos. Tus hijos te visitaron durante 10, 8 años en la cárcel ¿eh? inconscientemente también se tumberizaron o se criaron con la cárcel, ¿de? ¿eh? Bueno, ¿qué? Sí. Y encima sale y ven que el padre está desesperado. Por, no sé, por por ganarse la vida, sin desprestigiar ningún laburo, ni limpiar baño puede hacerlo. Claro, claro y, y, y, y decime, ¿cómo influye la droga en todo esto? ¿Esto empeoró, entiendo notablemente, a partir de, de que Cada... hay narcos en todos los barrios del conurbano, de Rosario, bueno, del país? Mirá, es triste lo que yo te voy a decir. Pero donde no está el Estado avanzó el narcotráfico. Si claro, miras, es obvio sí, eso. Sí. Si van, ¿Por qué está el narcotráfico tan vivo en nuestro país? Porque el Estado estuvo ausente, no planteó políticas. Entonces, sí. lo que es triste es saber que hoy los remedios de Doña Estela en el barrio se los compra un tranza, que los compra un narco. Eso es triste saber. ¿no es? Que la respuesta real en los barrios populares, una respuesta rápida, digo no real, rápida, al no tener otra alternativa y un Estado ausente de donde si no danza. llega a esos sectores termina siendo de el pequeño rol del Estado. ¿no es? El que compra las luces para una cancha de fútbol, el que hace una choripañada, sí, vende droga, pero por otro lado también da otras soluciones. Así que estamos en esas contradicciones. Avanzó uh -huh. el narcotráfico donde, donde el Estado está ausente. ¿no es? Y sí, lo, lo único que vemos son fotitos para el aplauso de la tribuna. Esto, Pero nada estructural, nada pensado a 5 a 10 años cómo transformarlo. Y la, y la única respuesta que se piensa así estructural es son hacer más cárceles y a la cárcel le van los pobres porque vos ves algunos que se fugaron los 44 mil millones de dólares que vino al país ninguno está en cana, en cana están los pibes que robaron un celular sí, que, nada, que la falopa lo llegó a hacer desastres que no tuvo, que nada que, cuando está la frustración, está la falopa y está el alcohol y nuestros compañeros, nuestros pibes, nuestros barrios están frustrados no tienen esperanza de vida no hay una esperanza de vida entonces claro, obviamente claro. que el alcohol entonces, y, y la sí. falopa son moneda corriente en los barrios hoy Sí, y su vida no vale nada y la del otro tampoco vale nada, y por eso la cantidad de, de violencia fatal que estamos asistiendo. Te hago una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, estamos hablando con José Ruiz Díaz, un especialista en el tema de reinserción dentro de la sociedad de gente que eh, ha sido liberada del, de cárceles del servicio eh, penitenciario. Y, eh, José, el referente nacional de ustedes es Juan Grabois ¿verdad? Juan es nuestro compañero y es nuestro referente y fue y, y bueno, de las primeras personas que tiene que tanta... la problemática del liberado porque a nosotros hasta que no conocimos a Juan no hubo una persona que se animó a dar la cara por los liberados para uh -huh. todo era hablar de liberado era pianta voto y a Juan le interesa poco eso y dijo, che, esto es un deber moral de la sociedad que tiene... Con, con lo liberado, con las personas que atravesaron la cárcel. Como sociedad, ¿cómo nos pensamos? O hacemos un paredón y hacemos una cárcel y un pozo para todos los, los pobres, o pensamos cómo reintegrarlo a una nueva vida, a transformar no, el sujeto. Y Juan Grabois nos presentó esto en el Congreso, con los ministros. Nosotros hemos hecho una presentación de ley, en conjunto con los diputados Nat Natalia Saracho y Eduardo sí. Toñoli, sí. de... Sí. Hicimos bueno. una presentación de un proyecto de ley, donde yo te, lo que te describí, esto en palabras mías, está sí. escrito técnicamente, sí. eh, con un gran aval, un gran consenso de académicos, del mundo intelectual, jurídico, digamos. Pero criminal. no fue tratado. Pero, pero pero no podemos a veces avanzar en cosas, nada, como el hambre en nuestro pueblo, y obviamente que esto ni se discute. ¿no? Sí, bueno, bueno. este Espero que, que la difusión de todo esto lleve a tomar conciencia... De que hay que efectivamente tener una política para la reinserción de los liberados, para eh, la vida dentro de, de las cárceles. Bueno, una política de justicia amplia y de seguridad amplia, lógica, adecuada a esta época y que sea en beneficio de todos, del que sale y del que está fuera ¿no? Para, sí. para bueno terminar con esta violencia que tanto afecta a toda la sociedad y que, bueno, en estos días hemos visto casos sí, espantosos correndo. como el del colectivero Array. o de la chica que estaba caminando y por arrancarle la cartera le pegaron un tiro por la espalda y todos los días hay una, o los disparos en Rosario contra la escuela. José, ha sido muy muy esclarecedora la charla contigo, realmente te felicito por la tarea, la voluntad, el esfuerzo y el resultado que están obteniendo a disposición para que nos vuelvas a contar en cualquier momento las novedades que se vayan produciendo, las necesidades eh, que tengan y que nosotros desde este modesto lugar podamos difundir, ¿sí? Un no, placer. Muy amable, gracias por el lugar, por el tiempo. Bueno, y espero que... Yo sueño con que esto lo tome la política con más seriedad, que no sea una foto para los medios, programitas solo para fotos, sino que sea un... que lo pensemos como un cambio estructural, con un proyecto a 5, a 10, a 15 años. Bueno, sin duda, sin duda. Algo que... que realmente sea eficiente, que cambie esta realidad tan dura y que insertarse dentro de la sociedad no sea una ilusión, sino que sea... Sí una realidad concreta. ¿Sabés lo que me predican rápido y siempre a mí? No quiere cambiar, nunca nadie quiere cambiar, José. Y yo le digo todo lo contrario. De cada diez pibes que le proponemos hacer una vida diferente, ocho están acá con nosotros. Ya no tenemos más lugares productivos en nuestro espacio, a donde hay cinco puestos de laburo, tenemos 15 personas trabajando. Hacemos chicle con los, con, los, con los retiros económicos para que todos se lleven un poco. Bueno, nosotros queremos que el Estado hoy venga, preste atención, copie esto y profundice esta política. Y que también dar un debate a eso que nadie quiere cambiar. No, lo que se necesita son... Crear oportunidades, la sociedad necesita crear oportunidades para que todos tengamos oportunidades de vivir y yo creo que eso va a ser lo que va a ser disminuir el delito, la violencia, la inseguridad y la reincidencia. Muchas gracias José Ruiz Díaz, ¿eh? gracias por habernos atendido, hablamos con el referente nacional de la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos del movimiento de trabajadores excluidos. Muchas gracias y hasta la próxima, adiós.